vamos a grabar la Bitcoin. Estuve haciendo algunas cosas en la casa cuidando a mi gatito. Allá vamos. Todavía es buen tiempo. Son como las 2 de la tarde. Podemos ir en Metrobús. Si no mal recuerdo. Ahorita checamos. Pero allá vamos. Entonces pedimos de ¿eh, gatito. Ahorita regresa mi sí Te amo mucho. Tienes comida. Tienes agua. Regreso pronto. Adiós gatito. Bien, pequeño detalle. No, no es cerca, si está lejos. Pues vamos a viajar unos 30 minutos. Tal vez 20, no sé. Entonces, allá vamos. Vamos a intentarlo. Nos esperamos al Uber. No hay tanto. Acabo de ver a Paco de Miguel. No le pude tomar video. Y ya. <ríe> hay, hay actividades similares mm -hmm. como al video latino. Por Corona Capital tienes stands. Y pues cierta escenografía cierta para hacer videos. mejorando, pero de verdad dense la oportunidad y el tercer consejo es por favor, este en el mucho caso sean constantes en el contenido no nada más es un video y ya a ver o si o se, se hace que no, no, no la constancia es lo que nos tiene, nos tiene aquí ocho años después de haber empezado nuestro canal y de verdad les prometo que cualquier plataforma de las que han visto stands, youtube, tiktok, lo que sea lo que tienes es que sus creadores sean constantes y estén siempre dando contenido para ver. bravo ya solo hay filas para mix and grits de gente que no conozco de youtubers que no conozco tengo hambre y de dejar el evento y bueno pero no lo sé tal vez la brecha generacional era a ver cómo regresar a casa, o oh, si no, pediré un Uber, pero veamos qué pasa por aquí. Venía bajando del de camión que pasó por el centro de convenciones Banamex. 15 minutos caminando, aún ¿no? hoy bueno, pasamos Chapultepec y no encuentro ni una sola bici. Si esto sigue así probablemente tome el camioncillo. La idea aquí es pasar ya sea a la escena de Luz o al Senado de la República. Tiene de luz No pasó ni Bueno, sí pasaron varios camiones Pero no se si me hace una distancia Realmente larga eh, No encontré bicis De este lado de la forma seguro hay bicis Pero Ahorita vemos tomamos una Estamos en los pasos del Senado. Es difícil grabar ahí. es arriesgado. Vamos a casa. Y estemos en casa Se acabó la aventura el día de hoy Espero este video les haya gustado Si les gustó suscríbanse Compartan y Veamos a dónde nos lleva la siguiente aventura. Gracias.